O Sean bienvenidos a esta La Voz del Pueblo en su versión La Voz de la Galaxia. Larga vida y buena vibra para ustedes, amigos. Me da mucho gusto saludar, como siempre, a mi compañero de transmisiones, Néstor Velázquez. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bueno, buenas noches. Muy buen momento del día en el que estén viendo esta en distribución de conocimiento, esta nueva enciclopedia en este archivo hemerográfico al que llamamos vida Ya sé que estoy revolviendo muchas ideas, no es necesario que llegue un experto y nos corrija Porque estamos hablando que estamos en esta emisión de La Voz de la Galaxia En la que nos adentramos en los conocimientos del espacio, pero siempre y cuando es requisito Vean nada más que chuladas y recién salidita del refrigerador una bebida fría, una bebida de convivencia, una cerveza, un bacardí, lo que tengan a la mano en ese momento Y que nos acompañen para debatir, para transmitir estos temas A final de cuentas, como siempre lo decimos, estamos hablando de temas de ciencia Que no necesariamente tienen que ser o muy pedantes o muy este, inalcanzables Sino vamos, los conseguimos, los validamos y en ese momento que los hemos validado, venimos y los platicamos aquí con ustedes y pues nos gusta mucho esta parte porque lejos de la voz del pueblo que normalmente hacemos ahora con el doctor Gustavo en algunas emisiones, pues la voz de la galaxia es un poquito más relajada, es un poquito más eh, pues, de, de braille, así de lo que estamos viendo, pero siempre enfocados en las publicaciones y en hechos reales que podemos observar y todo esto enmarcado, desde luego, con un brindis, una chela, un, todo esto, porque pues es convivio también. Es correcto, Néstor. Yo ya estoy tomando esta cosa rara que se llama Whisky Pepper, una cosa así. Es de un whisky de chile jalapeño, una cosa así, <risa> que la compré ahí en este en el LHV. -E eh, estaba en rebaja, ¿no? Es como un... ¿Cómo le llaman a este? El Kraken. ¿Te acuerdas? ¿Has probado el Kraken de especias? Más o menos, ah, sí. sí. no sabe tan mal, amigo, no le tengan miedo, está bueno, Se en rebaja y te destapa un poco la garganta. Pues sí, Es, que es la, eto, la época y pues estamos saliendo de, estamos, no sé si estemos saliendo, estemos inmersos aún en sí. una pandemia que nos ha acechado y nos ha asolado y pues la garganta... Las vías respiratorias han tenido demasiado trabajo, demasiada este, carga y pues desde luego te, estamos rongos, necesitamos que algo nos ayude en esa parte, pues que mejor que una buena bebida de especias, algo fuertecito que nos, nos ayude, nos aliviane, ¿por qué no? Y pues desde luego, ni modo que nos quedemos afónicos semana a semana, así que bienvenido el whisky de especias y ahí luego me lo pasas para ponerlo es más, déjalo en los comentarios o en la descripción para que la banda vaya y también lo compre, no es un comercial no está patrocinado, no recibimos un solo mendigo peso, sino que queremos que si ustedes van a ver los próximos videos de La Voz del Pueblo y nos van a acompañar con estas bebidas, pues que mejor que nos digan, oye sí la compré, sí la encontré y nos platiquen qué tal les pareció Sí, la verdad es que está bastante aceptable yo le tenía así como cierto tipo de recelo Dije, me lo tomo solo, como me lo hago, pero te puedes hacer un aperitivo en las rocas para después de comerte algo pesado que resbale con el aperitivo o te puedes combinar hasta una cubita ahí con tehuacán y Coca-Cola, si quieres. Salve bastante bueno. Bueno, comercial aparte, ya verán ustedes si les gusta probar este tipo de, de bebidas misteriosas como el misterio que tenemos hoy en día, amigos, a presentar en esta emisión de la voz de la galaxia y esa es ni más ni menos que una noticia que lamentablemente no está tan en tendencia no sé por qué estos temas no se ponen tan en tendencia como la visita de natanael cano a coachella eh, ya yo creo que <ríe> todos sabrán lo que hizo no este sujetillo pero miren esta noticia en específico proviene de un estudio que realmente ya había surgido desde los años 80, para ser precisos, desde 1980, un científico observador llamado Farhad Youssef Sadeh, ándele, salud, eh, de la Universidad de Northwestern, descubrió pues, eh, lo que le llamó el mil hebras misteriosas reveladas en el centro de la Vía Al Láctea. ¿Qué quiere decir esto?, pues eh, técnicamente, bueno, vamos a estar poniendo una imagen por aquí para que ustedes la analicen junto con nosotros. Esa es un espectro de colores, un análisis magnético de toda la interacción que suele suceder al interior de esta galaxia, ¿no? Que Es la Vía Láctea, según aquí menciona el estudio. Esto eh, dice que hay hasta de 150 años luz, este tipo de canales, de carreteras o de líneas que atraviesan estas constelaciones galácticas que en específico van hacia el... Eh, encaminadas hacia el lado derecho de la galaxia. No sé si tenga algo que ver con la explosión del Big Bang, que las, eh, las galaxias más eh, lejanas eh, sean... ...un poco más distantes o hayan sido eh, manipuladas por otro tipo de energías... Post, eh, ...posterior o anteriormente al Big Bang. Y por eso el, la tendencia que muestra aquí en la imagen que estamos viendo... ...pues es al respecto de dilucidar estas eh, mil hebras misteriosas reveladas en la Vía Láctea. Ahora, esto es un estudio científico serio, de hecho estamos poniendo aquí en los comentarios... ...en la descripción de este video toda la información de donde pueden realizar ustedes la cotejación de estos datos o el cotejo de estos datos, eh, donde muestra incluso el estudio completo de lo que hasta ahora muestran eh, este tipo de, de investigaciones de, este, de esta Facultad de Artes Ciencias de Wimberg de Northwestern. Y bueno, realmente es algo inquietante porque pues, habla de alguna interacción en específico, Néstor. Creo que es más que claro que aparte de la noticia que ya nos da por ahí en sus redes, el señor Mausan de que ya están liberando otra tercera parte de lo que vendría siendo la, la presunción de que sí hay vida y que a partir de eso van a empezar a liberar otro tipo de noticias que se tenían como clasificadas. Esta, pues, en específico, creo que es una muestra más, por ejemplo, de que una galaxia muy, muy lejana como en Star Wars, ha habido una interacción de civilizaciones interestelares a este nivel. Digo, no sé qué opinas tú, o si piensas que puede ser algún tipo de tema de interacción natural de las fuerzas magnéticas de estrellas, o si realmente piensas que cabe la posibilidad de que es una interacción inteligente de civilizaciones que han estado desde mucho antes que la nuestra. ¿Qué te parece a ti, Nestor? Esta parte es como muy interesante porque cuando observamos la Vía Láctea, si transponemos y superponemos esta imagen que vemos donde están todos estos filamentos, todas estas líneas rectas, y en otros casos hay hasta circuitos que recorren algunas partes de la galaxia, pues nos hace pensar que efectivamente una de las civilizaciones que ya, bueno, no una, sino varias civilizaciones, tienen ya interacción. Me gustaría pensar incluso en comercio, en intercambio de, de conocimientos y cosas así a nivel galáctico dentro del vecindario, aquí dentro de la colonia espacial eh, universal, digamos, que es la Vía Láctea y están pasando. Podemos tomar otra teoría Qué es um, toda esta energía, hacia dónde van todos estos este, elementos que son los pulsos que dan las estrellas. Recordemos que hemos estado hablando aquí de las llamaradas solares, las explosiones del sol y a dónde va toda esa energía, hacia dónde se dirige. Sin embargo, estamos observando patrones rectos, 100% rectos. Estamos hablando de 90 grados, hay curvas, hay elementos que pueden considerarse un camino para que nos demos una idea. La parte central de la galaxia de la Vía Láctea es como la más brillante, vamos a considerarlo esto, uh, no sé, la zona más fifi donde hay mayor desarrollo de civilizaciones y mayor desarrollo pues, de estas este, formas de vida extraterrestre que ya pueden manipular un transporte espacial que de tal forma en que cuando el transporte despega o hace un boost o estas cosas, en Star Trek se llama pulso de taquiones que es cuando se hace el, el combustible y salen a velocidad warp, entonces el, la velocidad warp pues ya es la ruta, después de que la nave, la nave perdón, pasa, el ese, ese, ese Enterprise pasa sobre esta ruta, deja estos halos de energía y lo que estamos viendo aquí, me gusta pensarlo de esta forma que son estos halos, entonces recorren, uh, digamos, de arriba abajo la parte de la galaxia y en la parte central hay muchos circuitos, digo, podríamos poner un ejemplo, ¿no? O sea, la más larga que recorre de... Sur a norte, vamos a decirlo así, de sur a norte de la galaxia, sería el equivalente a nuestra avenida Insurgentes en la Ciudad de México, y luego la otra que recorre la otra parte es Paseo de la Reforma, ¿no? que va hasta la zona más fifi, la zona más céntrica de la galaxia, y después en el extremo poniente de la imagen que estamos viendo en pantalla tenemos otras pequeñas, eh, otros pequeños cúmulos de estrellas o de energía aquí que también se muestran, pero estas se muestran en forma de circuito, lo que quiere decir que estos seres o estas civilizaciones únicamente tienen comercio local en esa zona de la galaxia, si lo interponemos con en la imagen donde se cree que la Tierra está en estos momentos, lamento decirles, que estamos en el equivalente a Catepec o a Valle de Chalco, así a las afueras de la zona céntrica y a las afueras de estas rutas que, que se están trazando en esto. Ahora, no estoy diciendo que sean rutas, estoy poniendo un ejemplo. Posiblemente sean rutas, pero también puede ser que toda la energía que se disipa en las estrellas se disipa a través de todos estos... Este, entonces eh, sería despliegues de energía de las estrellas dentro de la Vía Láctea, pues generan esta parte. Porque a final de cuentas, cuando observamos la imagen, no se ve tan aleatoria como si fuera una explosión. Y no se ve un patrón, por ejemplo, una explosión, pues es, es hacia afuera, ¿no? Todo va hacia afuera. Y aquí no, aquí estamos viendo trazos de rutas, en círculos, en óvalos, y varias rutas que evidentemente nos hacen pensar que sí hay una comunicación entre la parte central de la galaxia y otros elementos. Y la parte fe es que pues, a nosotros como que no nos hacen mucho caso en este aspecto, porque si sobreponemos una imagen del, del vecindario, o sea, la galaxia, sobre estas rutas, nosotros quedamos algo lejos y definitivamente quedamos muy desamparados en esta parte. Es bonito pensar en esto, sobre todo porque igual... Es un estudio recientemente publicado, para que nos demos una idea de cuánto tiempo toman estos estudios en publicarse, en estudiarse, el estudio data de por ahí los años 80, se empezaron a ver y qué está pasando, y qué son, qué si son, qué no son, y la universidad que tenemos aquí de Northwestern lo publicó el día 26 de enero del recién, de este 2022, entonces es una imagen que apenas está empezando a ver la luz ya de forma seria, eh, de forma seria como para que se empiece a comunicar, digamos, o sea, ellos dicen, no sabemos qué sea, ahí está, le hemos estado dando seguimiento casi 30 años, aquí está la información, pero pues si... Y... No sabemos que sea, este es nuestro estudio Incluso publican ahí varios estudios Que son de mucho interés sobre estos elementos Pero aquí en La Voz del Pueblo Pues sí, definitivamente vamos a pensar Que es una ruta de... Pues sí, son rutas comerciales Son rutas de, de naves espaciales Que están aquí en esta parte porque, porque a final de cuentas Pues qué otra forma Podríamos nosotros decir que sea Energía o que sea algo así Pues no, porque a final de cuentas Recordemos que Líneas rectas, cruces, círculos, circuitos y todos esos elementos denotan una civilización como tal, ¿por qué? Porque la naturaleza suele crecer de forma un poco desordenada, crece hacia acá, luego hacia acá, no le gustó, se viene para acá y así, y lo que estamos viendo no está en un patrón natural está en patrones de circuito, o sea, un círculo, y adentro del círculo otra vez tiene como líneas rectas que van hacia un lado y hacia otro, y se vuelven a entroncar con el círculo. Eso es como muy interesante, porque a final de cuentas nos hace pensar que sí, efectivamente, son rutas, pero la otra parte, como bien lo dicen en los estudios, puede ser energía magnética o reminiscencia, que a final de cuentas, si observamos, pues son como pequeños booms, en el interior y de, de, de esta imagen en la parte central Tenemos unas líneas ahí que se, que se enmarañan Y luego de la, en las partes externas tenemos pequeños círculos Quiero pensar que si se trata de nacimientos de estrellas en esa zona pues Son pequeños Big Bangs que se llevan a cabo en esa zona Y por eso se ve de esa manera Entonces tenemos las dos opciones Ahora sí que usted elija la que... Pues sí, a final de cuentas un poquito más de ilusión nos haga porque pues a quién no le gustaría ya en los próximos años estar preparado ya para los futuros viajes espaciales. Recientemente Virgin Galactic de el señor Richard Branson anunció que ya iba a haber este viajes espaciales también con él. Pues, a quién no le va a gustar que ya haya estas rutas predefinidas, no? o sea, a mí me gustaría conocer el, estas rutas o ver qué va a pasar. Pero a final de cuentas, siempre lo hemos dicho, la parte seria es que a lo mejor nuestra generación no observa este tipo de información, pero es bueno que la vayamos conociendo. Y qué bueno que estemos en este momento tomando conciencia que están sucediendo estas cosas a nivel cósmico, a nivel galáctico para que podamos en un futuro platicarlo a nuestros niños. Oye, yo estuve ahí cuando la ruta se, cuando se empezaron a develar las primeras rutas, los primeros scroquis, digámoslo, porque tampoco es un mapa oficial de las rutas que se siguen, ¿no? Sino que son rastros que ha dejado. Otro ejemplo que podríamos nosotros es como cuando va en la carretera y de repente empieza a observar dos rayas negras así, ¿no? De que un cuate ya frenó muy brusco y que dejó el marcón de la llanta así. Pues más o menos así es lo que se me podría ocurrir que estamos observando a nivel galáctico, y ese es un tema, pues sí, que, que genera como mucha discusión en este aspecto. Y sí, de hecho, al respecto de esta pues su posición que podemos tener al respecto de esta información, eh, puede eh, diferir en múltiples eh, cuestiones al respecto de la interacción magnética de civilizaciones inteligentes y avanzadas, que como se ve incluso en el cúmulo central de la izquierda, si usted lo ve en su pantalla, es como el más amplio y avanzado, ¿no? Al respecto de de la interacción que se muestra en esta imagen. De ahí tiene una tendencia hacia ir hacia el lado derecho, bueno, a mi derecha, en la pantalla creo que sería a la izquierda, pero eh, esto habla de que puede ser eh, un tipo de interacción de conquista, a lo mejor de, de sistemas más primitivos, porque al sistema, entonces, en esta lógica, el sistema de la izquierda o derecha de su pantalla serían a lo mejor civilizaciones más avanzadas que no podrían ser a lo mejor, in, no sé si conquistadas o podría decirlo así, no esperaría una conquista dentro de un ámbito intergaláctico de civilizaciones que se pudieran llamar avanzadas, por lo menos en el ámbito que nosotros... Eh, tenemos, ¿no? Como el de la guerra, como está ahorita Rusia con Ucrania. Por cierto, no se pierda el programa que ya está en línea aquí en el link para que usted lo pueda revisar al respecto de nuestro análisis al, de, de Estados Unidos, la OTAN contra Rusia y el tema de Ucrania. Parece que el día de hoy ya se supone que están retirando tropas y artillería de ahí. Pero es muy... Eh, muy similar, es una analogía que podría haber sucedido al respecto de esta interacción en, la, en el centro de la galaxia, en específico pues es lo que nos queda más cerca no lo que los científicos pueden analizar, lo han hecho y aquí están los datos estos no son datos invertidos por nosotros, no son datos de una página de conspiración son datos y estudios serios que se pueden analizar <coughs> e interpretar de una manera específica para poder pues, visualizar esto que, que en, en el imaginario solo lo teníamos en concepto, a lo mejor en, en teoría, pero con este tipo de análisis, pues obviamente podemos eh, como que juntar muchos datos más de estas teorías y volverlos hechos ¿no? o realidades al respecto de esta interacción de civilizaciones. Eh, intergalácticas ¿no? porque ya el hecho de salir de su planeta y poder tener este tipo de interacción alrededor de las demás estrellas o sistemas solares habla en un principio pues avance de tecnología concepción de matemática muy avanzada que a lo mejor ahorita no tenemos ni en el radar a lo mejor hasta ni en el imaginario que ellos ya están dominando, ¿no? Porque si esto uh, obedece a una interacción intergaláctica de civilizaciones avanzadas, quiere decir que ya entienden mucho más el respecto de, de cómo manipular el espacio-tiempo y trasladarse a estas imágenes, a estas eh, distancias intergalácticas, pues que son realmente de años luz, ¿no? Aquí dice el estudio que son de el más largo que se detectó son de 150 años luz al respecto de esta cuestión de, de la vida de, de los temas que hablamos al interior de, de las juntas que tenemos por ejemplo en y yo antes de, de empezar estos programas hablábamos también de las circunstancias que les eh, exponíamos en, en los videos anteriores al respecto de la interacción de seres o inteligencias no conocidas por ejemplo, que están alterando las cuestiones solares, o estas, eh, estas imágenes que se han visto ya no solo aquí en La Voz de pueblos sino en otros canales, de que hay algo estrellándose por ahí. Ahora en Guatemala ya está recibiendo este tipo de activaciones en el cinturón de fuego, sus volcanes y sismos ya están por ahí eh, teniendo alguna afectación. Aquí ya lo hablamos en el programa pasado, la caída de los satélites de Elon Musk, creo que se cayeron más del 80% de los que había subido, ¿no? Y ya se había dicho aquí también. Entonces, es, es importante que tengamos en el radar toda esta información, toda esta data, para que no nos tome desapervenidos. Y más que nada, pues, empezar a desarrollar una inteligencia o un tipo de conocimiento que no teníamos como en el radar y, y que los medios convencionales tratan de encasillar en, un, en una cajita de este tamaño, siendo que todo el conocimiento que podemos eh, analizar es, pues, enorme, ¿no? Es, es una vastedad de información en nuestros tiempos que puede analizar cualquier persona al respecto de lo que eh, podemos eh, pues, tener a la mano, ¿no? como esta documentación que aquí vamos a estar dejando en los links de este video para que usted pues pueda realizar mm, su propio análisis. Hay datos que damos también que bueno realmente no ahondamos mucho para que también ustedes como audiencia se den a la tarea de volverse curiosos y de tener también este tipo de investigaciones porque a final de cuentas ustedes también son eh, una persona pensante que le gusta, tal vez es curiosa y si lo había olvidado pues se involucre de nueva cuenta en estos temas que nosotros traemos hasta usted, no sé por ahí Néstor que puedas eh, agregar al respecto de esta, esta eh, análisis que damos al respecto de esta noticia por lo menos y de las que ya nos han acompañado ya se tiene por ahí una imagen también del James Webb, no está en HD obviamente porque solamente son las pruebas y calibraciones, pero creo que este tipo de investigaciones por lo menos se pueden acompañar de estas observaciones del James Webb, ¿no Néstor? y sí, es correcto y sobre todo, eh, digo, hace unos episodios en La Voz de la Galaxia estábamos este, payaseando sobre la predicción que habíamos hecho y que sí las llamadas solares iban a dañar los satélites, etcétera, etcétera, e iba a haber problemas, entonces... Aquí viene un dato especulativo, un poco tanto conspiración y cosas así, si en el espacio podemos observar esta serie de elementos que van a afectar de alguna forma el magnetismo de la Tierra, ¿por qué no empezar a ponernos el sombrero antes del aguacero correspondiente a que si afecta el magnetismo, si afecta la parte magnética de la Tierra? pues adentro hay metal, adentro en las capas tectónicas y todas esas cosas también hay metal y puede haber flujos de lava que se vean afectados por estas ondas magnéticas. Es una teoría, no estoy diciendo que así pase, sin embargo en la revista Duda en los años 80 constantemente manipulaban esta información, bueno no manipulaban, ofrecían esta información que podíamos predecir elementos como temblores que son un tanto impredecibles y erupciones volcánicas Observando un poco al espacio, observando un poco al sol, observando su comportamiento Incluso ellos divulgaban mucho la teoría del cielo rojo Obviamente a un sismo el cielo se tiñe de rojo ¿Por qué? Ok, porque cuando se están moviendo las placas tectónicas a niveles es, kilómetros abajo Indetectables para cualquier sistema de medición humano ...previamente se libera un gas llamado óxido ferroso, el óxido ferroso, pues es el óxido que conocemos hoy día... ...pero en forma de gas, se libera al cielo y este gas está antes de los sismos y por eso se ve el cielo rojo, se ve la luna roja... ...esta información yo la leí por ahí de 1989, 1990 en la revista Duda, ellos planteaban la posibilidad de que con esta mirada al cielo previamente, analizando este gas en el cielo, si es óxido ferroso o algo así, posiblemente días después, o al otro día, o Puede que nunca pase, pero puede pasar Se podía suscitar un sismo muy fuerte Y ponían el ejemplo de 1985 en México Hay gente que dice que días antes del 85 en septiembre Se veía la luna y se veía muy roja Y que el cielo se veía muy rojo Y que había todo ese tipo de cosas Incluso en los sismos de 2017 Que fue aquí un suceso muy fuerte aquí en México También se planteó la teoría del cielo rojo Que si había, si, que si había eh, previamente existido esta expulsión de gases Desde el subsuelo hacia la parte de la atmósfera y teñido el cielo de rojo, porque a final de cuentas este óxido ferroso pues, se veía días antes en el cielo. Tú volteabas hacia arriba la luna, el cielo, todo eso se veían muy rojos eh, De una forma difícil de creer, así como se ve acá en mi imagen esta de fondo, así se veía muy rojo el cielo y eso podía ayudar a predecir este tipo de cosas. Ahora, a nivel macro a nivel sol por ejemplo las llamaradas solares que hemos estado reportando que hemos estado platicando aquí en la voz de la galaxia sí ya trajeron una consecuencia incluso bromeábamos mucho sobre nuestra nuestro poder de clarividencia y esas cosas pero ahora que lo vemos desde un punto de vista en el que ha habido gente que se ve damnificada por terremotos, por volcanes en la zona de Guatemala, pues es un punto importante que podríamos nosotros ahorita, nosotros pensar que si estos sucesos tienen algo que ver con lo que está sucediendo allá arriba sería un punto muy importante ahora a tomar en cuenta, ¿por qué? Porque si de repente estas llamadas solares mueven algo allá abajo a nivel indetectable, pues podemos ya predecir, ya no solamente con la famosa alerta sísmica que conocemos hoy en día, sino que ahora tenemos un aviso días antes de lo que va a ocurrir y eso es muy importante que se considere. No sé si sea viable, no sé si sea factible, pero en estos momentos tenemos el, ¿cómo diríamos?, la ventaja o el privilegio de haber coincidido en este momento de la historia En el que de repente pudimos presenciar estos fenómenos en el sol Y a varios días después suceden estos fenómenos Erupciones volcánicas, el, el otro volcán enorme que explotó también recientemente No recuerdo su nombre, tenía un nombre muy raro, pues no lo recuerdo Y ahora el día de hoy tenemos las erupciones y los sismos en Guatemala Tiene algo que ver, sería algo muy importante que alguien por ahí dijera Sí, sabes qué Sí tiene algo que ver y los estudios serios, pero recordemos que estos estudios pues toman mucho tiempo. Sin embargo, la teoría que ahorita todos podíamos estar develando, todos podíamos estar imaginando vato, si sí tiene algo que ver si sí hay algo que nos está manipulando bueno, que estas fuerzas cósmicas fuera de nuestra comprensión, sí están interfiriendo en la parte de la del, lo que está abajo, de lo que es la tierra y eso si sí está interviniendo en los flujos de magma en los flujos signos, sí, todo ese tipo de cosas sí se ven afectados por esta onda no tenemos una, un cálculo matemático correcto que nos diga en tres días después de la explosión solar número 724 al, el día tal a tal hora Después de esa eh, va a haber una explosión volcánica en el cuadrante N27K4, no, no tenemos nada de eso, no hay nada de eso actualmente. Pero si se pueden tomar en cuenta estos datos, sería un hitazo así en la ciencia porque además nos ayudaría mucho con la parte de la predicción de estos sucesos. Y esto pues o sea, desde luego todos sabemos que además de ahorrarnos recursos, que se caiga un edificio por ahí, pues no, o sea nos va a ahorrar eh, vidas humanas todo ese tipo de cosas para que no haya todos esos problemas de damnificados y cosas así. Entonces, es importante que si está esta información si está esto, se pueda consolidar en beneficio o utilizar la información para poder predecir estos nuevos elementos. Y es, es, es muy este, interesante que estemos presenciando, como dije, somos privilegiados de haber presenciado estos fenómenos solares, desde luego de haber predicho que se cayeran los cochinos satélites de Elon Musk, y ahora que haya estos sucesos naturales en Guatemala y el volcán grandote este que explotó en días anteriores, pues sí sería cosa como de buscarle cuál es la relación entre un suceso, un evento y el otro, si son consecuencia los sucesos aquí en la Tierra de los sucesos en el Sol. Eso es importante, ¿no? Digo, habrá quien nos... Pues no tiene nada que ver, no lo sabemos, o sea, tan no sé yo si tiene algo que ver, como el que me va a poner no tiene nada que ver, tampoco está seguro de que tenga algo que ver. Eso es importantísimo que se tome en cuenta. Al respecto de lo que mencionas de los satélites que quiere meter Elon Musk en órbita, me parece que son más de 50.000 los que quiere poner en, en, en órbita terrestre para este plan que tiene Maquiavélico de, de poder brindarle supuestamente internet a todo el mundo. Creo que todos sabemos que detrás de esos intereses eh, hay otras cosas más oscuras. Eh, no estoy diciendo que por ser quien es eh, quiera espiar a todo el mundo como lo hizo en un principio Google con el Google act el Google Maps... Que, que llegó a, a lugares donde nunca nadie había llegado y ya después como se empezó a, a reglamentar ahorita los únicos que le están dando los permisos para poner sus satélites en órbita pues es Estados Unidos, su mismo gobierno obviamente eh, existe en la reglamentación por parte de ellos pero realmente pienso que por el tipo de afectación eh, que por lo menos están manifestando los astrónomos al momento de decir oye, cabrón, pues, todos esos satélites nos van a causar interferencia en nuestras observaciones, eh, creo que es momento de reglamentarlo y como tal debería de existir una unión como la ONU, no sé si la misma ONU tendría que abrir una ala una, alternativa al respecto de los temas eh, espaciales, porque realmente pues si se, se detiene en el término de reglamentación interna de un país, pues a estos gringos nos van a llenar de sus satélites y luego los chinos y luego los rusos, y realmente va a quedar el panorama visual, eh, por lo menos para la gente que nos gusta ver el espacio, pues lleno de estos eh, cuerpos que van a estar interfiriendo, uno, en nuestras observaciones, a otros eh, espectros de luz que podemos poder llegar a tener, como pues, planetas, estrellas, eh, meteoritos, lo que tú quieras eh, y mandes al respecto de las observaciones que tú tengas como, a lo mejor, astrónomo, eh, amateur o de esas personas que les gusta simplemente poner su telescopio ¿no? Y, y el tema de la vida extraterrestre pues también el análisis se vería obstruido por decir pues a lo mejor un satélite de Elon Musk, de Starlink ¿no? eh, yo creo que sí, debería de pasar al siguiente nivel y no ser una reglamentación nada más de Estados Unidos, sino conformar este grupo de países a nivel mundo por lo menos y, y que se te, determinara en la utilización y un tope máximo creo que de este tipo de dispositivos en la atmósfera terrestre hay unos que sí son importantes de instalar por ejemplo para las observaciones como el mismo Hubble en su tiempo James Webb, Chandra cualquier otro tipo de telescopios que ha traído información importante para los científicos de la Tierra pero pues estos que son como para el tema comercial de brindarles un servicio a nivel mundial o global es un, más que un monopolio Yo creo que está surgiendo otro término Que aún no está tipificado no Que está uh, acaparando toda esta cuestión global Que pues tampoco le correspondería a este señor de Elon Musk eh, Poner tanta cosa en la órbita terrestre eh, No sé si en pro de lo que mencionas Acaparar un mercado que para mi gusto Ya está muy competido Por lo menos el, en las grandes ciudades Creo que todas cuentan con internet de muy buena o aceptable calidad Por lo menos en Europa México va un paso atrás En el tema de las inversiones De los anchos de banda Y toda esa cuestión Pero pues también al tío Slim eh, No le gusta como que renovar de inmediato Su infraestructura, ¿no? Le quiere sacar todo el jugo posible Antes de hacer el cambio o el salto tecnológico Para que en México podamos alcanzar Ese tipo de, de anchos de banda Que ya se tienen por lo menos en Europa O en Asia, ¿no? Que son... Ya velocidades monstruosas No sé con quién quieras empezar a cerrar la idea Al respecto de este tema Que hoy hemos tocado Néstor Para eh, ya darle paso al final del programa Sí, para cerrar el tema Bueno, número uno Yo pienso que Elon Musk no quiere así O sea, Elon Musk es un loquito Que se está saliendo de control O sea, quiero llenar de cincuenta y tantos mil satélites Y luego de primera temporada de satélites Van a ser cincuenta mil, ¿no? Y luego segundo, otros cien mil Y así sucesivamente desde cierto punto de vista, hay imágenes de la Tierra en las que, por ejemplo, sí hay una, una especie de enjambre ya incluso de basura espacial de cosas que se han enviado y ahí se han quedado y que por el tamaño en el que estamos viendo y los ángulos son difíciles de encontrarte con ese tipo de cosas. Pero, pues, 50 mil, ¿de qué tamaño serán? No sé, no tengo como noción de qué tamaño vayan a ser estos satélites de transmisión de Internet. Entonces, uno... Soy como yo no el creo... tamaño de su Tesla que ya tiene ahí arriba el... Ah, Carro, más o menos. ajá Sí, si sí son, sí son como de ese tamaño, 50 mil, pues no, no creo que alcancen como a tapar todo en una primera etapa, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, casos, sobre todo en Estados Unidos, de gringos que demandaban al vecino porque el vecino ponía un techo, ponía una barda más alta y le tapaba la vista. Entonces... Si ahorita algún gringo que nos esté viendo, y fin this moment, someone gringo que nos esté viendo en este canal, dice, yo no quiero que Elon Musk ponga sus satélites porque me va a tapar la vista de las estrellas. Si pone una demanda, puede que proceda, porque allá en Estados Unidos ay, proceden demandas tan locas y tan raras que es una cosa increíble, ¿no? Entonces puede ser que en ese aspecto, pero no estamos considerando que Elon Musk también está pensando... Migrar a Marte y cosas así Entonces ¿de dónde, a dónde le va a llegar el internet O cómo se va a llevar el internet O cómo se va a comunicar mediante los procesos normales Y ese tipo de cosas Yo creo que ya van a ser obsoletos para la transmisión de datos Que Elon Musk va a estar mandando y mande desde Marte A ese proceso Entonces yo creo que es como un escaloncito Dejar los satélites allá arriba Para la transmisión de internet Queriendo ofrecer un internet al mundo Entre comillas Nos faltan comillas cuando hablamos de Elon Musk en ese tipo de cosas, entonces es lo que va, lo que estoy pensando que quiere hacer es de ok, nos vamos, llegamos a la estación espacial, en la estación espacial tenemos comunicación con el de internet, etcétera, etcétera. Nos estamos comunicando y de ahí nos saltamos a Marte. Por decirlo así, de que hicieron una escala en la estación espacial, cosa que la verdad dudo que vaya a pasar. Pero de ahí se saltan a Marte, entonces. Ese pequeño momento en el que van a estar pasando, pues la, la transmisión de Internet que va a estar pasando por ahí, por todos estos satélites, pues va a poder servir para comunicarse en ese aspecto. Yo no creo que sea nomás de quiero ofrecer un servicio porque soy un emprendedor que quiere dar una solución. Uh -huh. como, como bien dices, che loco, pues ¿qué le pasa? O sea, ya tenemos, chueco de derecho, tenemos a Telmex, ¿no? Aquí en México, uh -huh. eh, en Estados Unidos, en todos lados, tienen un ancho de banda que, desde cierto punto de vista, yo que he usado o sea, Internet satelital aquí en Quintana Roo. El internet satelital es como regresar a la era del dialog, es lento, no es eficiente, es caro, a lo mejor hoy en día porque pues hay dos o tres satélites nomás que se dedican a eso. Simplemente la antenota tienes que estar pagando la renta y la renovación de los contratos a cada rato, Y es una antena grande, entonces no creo que sea funcional hoy en día, puede ser que del satélite bajen a las centralitas y de las centralitas se distribuyan, pero es exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo funciona? Pues está la red mundial, está la red global, están estos cables que pasan por debajo del agua, y de ahí llegan a nodos este, centrales de cada país, y los nodos los van distribuyendo a través de redes T1. Las redes T1 son súper troncales que llevan toda esta distribución de datos. Entonces, cuando se está haciendo esta distribución, pues pasan a través de estas redes. Hay centralitas en las distintas ciudades que de ahí van repartiendo, reparten los anchos de banda, etcétera, etcétera. Con estos satélites yo creo que va a pasar lo mismo. Entonces... No tiene como mucho sentido, yo creo que es por otra cosa A lo mejor no es espiarnos así de... Directamente a nosotros los de a pie, pues no, ¿no? O sea, ni nos preocupemos por eso, ¿no? Pues ¿Qué nos va a espiar, no? El pack que nos manda la amante ¿o ¿Qué onda? No, no, no tiene mucho sentido Pensar o ponernos paranoicos De una cosa de espionaje o cosas así Para nosotros, a lo mejor les vende el servicio a los gobiernos ¿Sabes qué? Ahorita tengo acá arriba y ahorita que está en voz de todos, ¿no? Espíate a Carlos Loredo, espíate a el Junior, porque están haciendo cosas raras. ¿Y dónde más? Pues desde arriba, desde los satélites. Por ahí va el asunto. Entonces, Elon Musk ahorita. Eh, pues sí, ahora sí que está fuera de este mundo y fuera de sí. En ese asunto del Internet, porque no le veo mucho sentido. O sea, a lo mejor SpaceX dices, bueno, se lo rentas a los gobiernos, el cohete, van, vienen, transportas, etcétera, etcétera, qué bueno, como por qué. Pero seguramente quiere explotar algo, quiere. Traer algún recurso que algunos estudios ya le dieron que, que sí va a ser más rentable que, traer, que hacerlo aquí en la Tierra. Y por eso está insiste, insiste que el espacio, que el espacio, que el espacio. No creo que sea nomás del visionario o, o el inventor así de como lo quieren poner, ¿no? O sea, en serio, fans de Elon Musk, Elon Musk no es su cuate, Elon Musk no es su amigo, Elon Musk no está viendo por la humanidad. Elon Musk es un empresario que busca ganancias para sus empresas. Nada más, nada más. Casi ah, se quieren lucir que si, el ¿cómo dicen que tiene Asperger y no sé qué tanta cháchara que está... No, por ahí no va el asunto. Entonces, creo que, va, creo que va más enfocado a obtener recursos que aquí en la Tierra son caros y busca allá donde no hay jurisdicción ni reglas en Marte o en algún otro planeta, traerse esos recursos y seguidos explotando. Por ahí va el asunto. Y qué bueno que vaya por ahí porque entonces, si ahorita vamos a empezar nosotros para retomar el ciclo del programa, Vamos a empezar a generar ya estas rutas, pues a lo mejor uno de estos, este, de unas, de estas civilizaciones que ya tienen el mapa también galáctico y empieza a ver que ya tenemos rutas, tal como sucede en una de las películas de Star Trek, empiezan a ver que ya tenemos viajes espaciales también aquí en la Tierra, ya nos voltean a ver y ahora sí ya vienen de forma más seria, se presentan, etcétera, etcétera y sería muy emocionante todavía que en este periodo de conciencia que tenemos como humanos, pues sí lo alcancemos a ver ¿no? Más allá de la broma de Mausan tenía razón y cosas así, pues sería algo muy importante poder eh, dar testimonio de esta onda y llevarnos ese recuerdo a la tumba ¿no? Yo vi cuando llegaron las primeras civilizaciones extraterrestres porque que detectaron las rutas que dejaban los Falcon X de Elon Musk, ¿no? Digo ya, entonces ahora sí ya decimos, ¿no? Pues el visionario fueron, fue este señor Elon Musk porque fue el que trazó las primeras rutas a Marte, eso estaría súper emocionante y esperemos que no nos metan en una de estas simulaciones raras y no quiero programar esa parte, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que por ahí va el asunto. Y, y sí estaría muy padre que, por ejemplo, dices, el, los mapas que vimos, sí son mapas galácticos, sí son mapas de rutas, qué buena onda. Y como aquí en la Tierra pues no hacíamos esa onda de salir al espacio y eso, pues no nos habían visto. Ahora que ya nos ven, ¿quién quiten una de esas? Pues nos trazan un periférico, ¿no? Hasta ya hasta el centro de la galaxia. Y ahora sí, qué bonito sería estar pudiendo manifestar todas estas ideas. Ya por lo menos un agujero de gusano. Andaría una salida de aquí a otra, otra galaxia, pues qué padre, ¿no? No, porque son, el mapa que vimos hoy es este, local, es solo en Vía Láctea, entonces, pues ponle tú que nos deja más cerca de Andrómeda en una de esas, quizá que haya por allá, está bien, vamos a ver qué hay por allá. Sí, está, está interesante por demás todo ese tema de la exploración, todas las variantes que te puedas imaginar respecto de vida en otros eh, sistemas solares. Pues creo que tan solo en el vecindario de la Vía Láctea podían ocurrir miles de posibilidades o si no es que millones, como ya se especula dentro de las ecuaciones que ya hemos tocado aquí con anterioridad. Pues miren, amigos, hasta ahí quedó el tema. Es por demás importante que usted participe en todo lo que le gustaría ver. Estos son episodios muy, eh, muy vistos a pesar del tema de que mucha gente tiene el estigma o tiene la cuestión de, de ver estos eh, temas como fantasiosos, eh, son de los más exitosos, ¿eh? para ustedes los traemos con mucho cariño, y con este tipo de análisis, y son datos duros, datos reales, datos no inventados, ni sacados de una web conspiranoica, o copy-paste, eh, como le dicen? Creepypastas. Los creepypastas. Son, son de investigaciones pues, realmente serias, y, y pues ya compete a nosotros pues darle a la interpretación que, que nosotros consideramos adecuada. En este caso, pues nos fuimos por ese sistema de de poder visualizar el rastro que han dejado civilizaciones intergalácticas a, ya en la interacción en, en los demás sistemas solares, por lo menos de aquí del vecindario no de la Vía Láctea. Ya sabemos que hay muchos más y seguramente cuando se tenga la posibilidad de analizar otras galaxias y empatar con este tipo de interacciones, pues ya nos podrá hablar de un conocimiento, una interacción que se repite a lo largo de todo el universo y esto nos dará a la vez la respuesta de que este universo pues realmente está plagado de vida. No somos eh, los seres místicos y únicos que muchas personas crees, creen que solo nosotros vivimos aquí en este planeta, en esta roca girando alrededor de este sol. Bueno, hasta ahí estuvo el tema. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de La Voz de la Galaxia. Agradezco mucho aquí a mi compañero. Néstor que se rifó ahí haciendo su programación yo creo que ya en otro, en otro round se aventaron unas ideas más locas <ríe> al respecto de programarse un universo virtual, un universo distinto pero muy similar a este que nosotros conocemos yo fui Jorge Mendoza y acá Néstor Sofonías muchas gracias por acompañarnos, no se pierdan los demás capítulos aquí están los links, redes sociales ya saben, acompáñenos XHT xhtweb y la voz del pueblo MX. Es muy importante que ponga la mx si no se va a ir a Colombia a otra voz del pueblo, por ahí que ya existe. Aquí hay uno en Uruguay. Ah, también hay <ríe> otra en Uruguay. Hay, otro en Uruguay. Hay, que, hay que contactarlos un día a ver qué platiquemos, ¿no? Qué nos dicen los pueblos de otras... Qué nos dicen otras voces de otros pueblos. Estaría padre ver ahí, digo, todavía no es a nivel galáctico, a nivel espacial, pero por lo menos aquí terrestre, ver qué, qué nos pueden contar de sus, de sus lugares de origen. Exacto, yo creo que algunas problemáticas ya se le parecerán a las nuestras, ¿no? Por lo menos Latinoamérica es muy similar al respecto de la de interacción social. Ahorita anda Luisillo por ahí en Honduras, ¿no? Y parece México también. no, bueno, fue alguna vez parte de México, ¿no? Entonces, realmente este no debe variar mucho, por lo menos, la fisionomía del, de las personas latinas. Y bueno, ya nos estaremos tratando de contactar con estas voces del pueblo de otros países del mundo y, y bueno usted amigo está una vez más extendida la invitación para que se una a este tipo de análisis de este tipo de contenidos o de otros muchos más que a nosotros nos interesa abordar claro que sí con la compañía y con la ayuda de usted entonces muchas gracias por acompañarnos y que pase un excelente fin de semana noche o en el momento de la semana que esté viviendo muchas gracias hasta luego hasta luego larga y próspera vida que la fuerza las acompañe. Adiós. al ah, Papa, ¿no? Los poderes, las